¿Cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí de Bogotá, Colombia, desde la fe que conquista, trayendo las buenas nuevas de reino a los cielos y siempre glorificando a nuestro amado Rey. Gracias a todos aquellos que están compartiendo estos videos y glorificando al Señor, no a nosotros. Sabemos que están llegando a diferentes hogares, diferentes familias, y sabemos que eh, el Señor está tocando sus corazones y está transformando muchas, muchas vidas para glorificarse a Él. Yo voy con un tema maravilloso y cada vez que hablo de este tema, mi piel se pone rosuda. Mi amigo, el Espíritu Santo, porque es una relación que se ha cultivado con el tiempo y esto me hace recordar la conversación que tuve con un buen amigo, que una amistad se cultiva con, con el tiempo. Y es así que esta relación con, con el Espíritu Santo se ha, se ha cultivado, se ha llegado a un punto de que Tener esa conversación, tener esa intimidad con el Espíritu Santo es lo más maravilloso que le puede eh, pasar a un hijo de Dios. Y vamos a ir a, al Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y vamos a leer esto con toda reverencia a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que tú dices un fuerte, poderoso. Amén. Y la palabra dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que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 de sus vidas. Y es por eso que el Señor esta semana está pidiendo a cada uno de sus hijos es que tengan esa relación con su Santo Espíritu, que lo que lo busquen, que tengan esa intimidad. Uh, como hizo una canción, añoro que tu presencia esté cada día más en mí. Y es por eso que esta palabra, como cuando decía el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese para siempre, resáltalo, ponlo en negrilla y o subrayalo para siempre, porque el, el, espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta que nosotros nos vayamos con el Padre. Eh, saber que el Espíritu de verdad, uh, al cual el mundo no puede recibir, ese mundo no quiere recibir, no quiere ver al Espíritu Santo, porque lo que nosotros vemos el Espíritu, siempre va a estar Vamos a verlo en el Espíritu, pero lo que los ven en la carne siempre va a estar eh, en, en, en la parte del mundo, en las cosas eh, de la carne. Eh, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es algo bonito eh, saber que sentir al Espíritu Santo, que a veces uno siente unos días bajos, otros unos días que... De, de uno dice, Espíritu Santo, necesito más de tu presencia, necesito más que tú me como hicimos en Colombia, me des esa apachicheo y me des esa fortaleza para seguir guerreando en el nombre poderoso de Jesús, y es por eso que el Señor cuando me dio esta palabra, eh, lo más hermoso, que ese amigo, el Espíritu Santo, cada día estamos estoy, por ejemplo en mi caso, estoy eh, cultivando esa relación, y eso es lo que yo te invito, que, que cultives esa relación con, con, el, con el Espíritu Santo. Y, un, y unas preguntas que el Señor nos hacía, eh, cuando... Pedíamos, pedíamos un tema y cuando nos dio sobre el Espíritu Santo algo que el Señor eh, me decía ¿qué puede hacer el Espíritu Santo por ti? es una pregunta que el Señor te la deja en tu corazón ¿qué puede hacer el Espíritu Santo por ti? es una pregunta que tú necesitas contestársela a Él, no a nosotros y el Espíritu Santo te puede convencer a ti y al mundo. Puede convencer de que, como dice Juan 8.32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad te va a ser libre a través del Espíritu Santo. Otra, otro punto, estará contigo para siempre, como ya lo, lo dijimos hace unos segundos. Será ese guía para mostrarte quién es el Maestro, quién es el Rey de Reyes y Señor de, eh, Señor de señores. Dará testimonio también, ¿de quién? De Cristo de Cristo Jesús, Él te mostrará que, que Cristo Jesús es la verdad, el camino de la vida. Entonces, algo maravilloso que también nos enseña el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, como yo le llamo a este pasaporte, con todo respeto, la Biblia, porque este pasaporte nos va a llevar a una vida eterna. Juan 16, del 8 al 11, mira lo que nos dice, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es solo que el Señor nos está diciendo que hay muchos que no creen en Dios. Entonces el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y, algo, y el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, el que reina es nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas, porque es más grande el que tenemos en nosotros que el que está en el mundo. En el, aleluya, Señor. Y sigamos calva, cabalgando en esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Un punto también muy importante y para volver a resaltar en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros, para siempre, y eso es una palabra que me tomo, eh, y yo sé que tú también la tomas para siempre, siempre va a estar contigo. También el Espíritu Santo me lleva a Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, es, él os enseñará, escucha esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Qué maravilloso eh, maravilloso lo que nos enseña aquí este pasaporte hermoso a, a través de su santo espíritu esto fue revelado por el espíritu santo y escrito por hombres y tesórate de estas palabras en el nombre poderoso de Jesús dile Espíritu Santo necesito revelación necesito entendimiento, discernimiento de esta palabra porque cada vez que tú pides esa revelación el Señor te la da a través del Santo Espíritu clama a mí, yo te mostraré esos grandes secretos y esas grandes cosas y el Señor te la mostrará en este pasaporte hermoso otro punto muy importante que el Señor me llevaba en ese en, Cuando yo le pedí esta palabra para esta semana Es en primera de Corintios capítulo 2 el versículo 13 y 14 Mira lo que nos dice el Señor Esto nos habla acerca sobre que el hombre espiritual ve lo espiritual El carnal ve lo, lo del mundo Y dice lo cual también hablamos no con palabra Palabras enseñadas por sabiduría humana Sino, por, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual por eso te digo cuando vemos todo en el espíritu y entendemos todo el espíritu mucha gente va a decir estos están locos te pongo un ejemplo mucha gente que me conocía hace muchos años me dice por qué hablas tan diferente no se te entiende eh, tienes un lenguaje no sé como de otro mundo de otro lado yo digo tengo un mundo porque el mundo este no es mi mundo yo no soy de aquí yo pertenezco al reino de los cielos y por eso soy un embajador. Y ese embajador da, da ese testimonio y, y me glorifico del Señor. Pero mira lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Son locura cuando le hablamos de Cristo, cuando le hablamos de la verdad. Y continúa diciendo, porque eh, se han de discernir espiritualmente. A veces cuando tú le hablas o le evangelizas a una persona, eh, dirán, ¿de qué me está hablando esta persona? Porque no entienden lo que el Espíritu Santo les está diciendo a través tuyo como instrumento. Así que pidamos al Señor por esas almas, por esas vidas, y que el Espíritu Santo, Espíritu Santo se han tocando esas vidas y hay alguien que eh, en su espíritu eh, no ha tenido esa conexión, se ha alejado del, eh, del Espíritu Santo. Y en unos segundos vamos a orar por ti porque tú uh, estás quebrantado, quebrantado porque eh, el Santo Espíritu se ha alejado porque tú volviste a las cosas del mundo. Volviste a la, a la parte de la carne, estás en la pornografía, estás haciendo cosas que no le agradan al Señor, y vamos a, vas a volver otra vez a cultivar esa relación con, con su Santo Espíritu. Y también otro punto que nos lleva al Señor, en, en, en, nos habla en 1 Corintios, también nos habla en el capítulo 12, 4, 11, sobre los dones espirituales. Vamos a ver qué nos dice sobre los dones espirituales. ¡Qué hermosa palabra! ¡Aleluya! Y mira lo que nos dice Aquí el Señor en su palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, escucha esto Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho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 Pero todas estas cosas las hace uno y, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos dones espirituales son hermosos. Estos dones espirituales, y recuerda que Él da como Él quiere. Y hay que tener esa... Esa relación con el Espíritu Santo para que te llenes más, para que te llenes más de su presencia. Pero para llegar a eso hay algo muy importante, muy algo muy importante que el Señor nos quiere, nos quiere llevar y nos quiere hacer entender, mis hermanos, eh, acerca de los de los frutos del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Para que tú puedas llegar a sus dones, tú necesitas completar esto en tu hoja de vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra ta uh, tales cosas no hay ley. ¿Tú cumples esos requisitos? ¿Tú tienes paciencia a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Tú tienes paciencia al hermano en la fe? ¿Tú tienes paciencia que tu predicador, tu pastor te está diciendo conéctate por favor y escucha la palabra de Dios? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes ese amor más, uh, con ellos, con él, con el hermano en la fe? ¿Tienes paciencia con esa hermana en sangre? ¿Tienes paciencia con, tu, con, tu, con tus familiares? Si tú cumples estos requisitos, tenlo por seguro, que los dones espirituales van a llegar, y esa relación va a ser cada día más hermosa, te lo digo por testimonio, entonces el Señor te invita a que tú comiences a que esta relación con, tu, con el Santo Espíritu, con su Santo Espíritu, sea más amorosa, sea grande y poderosa. Y algo, tomé demasiados apuntes, perdón mis hermanos, y lo más lo maravilloso de todo esto es que eh, hay algo que hay que tener cuidado y que está en Mateo 12 31 que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo el Señor te perdona hablar de él el Señor te perdona hablar de su hijo el Señor te perdona hablar de otra cosa pero blasfem blasfemiar contra el Espíritu Santo ojo mucho cuidado mucho cuidado porque el Señor no te va a perdonar en, eh, si tú blasfemias contra el Espíritu Santo. Ten, ten mucho cuidado eh, si tú blasfemias, porque es algo que, de mejor dicho, como decimos, o como, como le decimos con alguien, perdimos el año. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Y otro punto muy maravilloso que el Señor nos habla, vamos a Juan, eh, capítulo 16, Juan, capítulo 16, rápidamente, ya para terminar este esta reflexión, 16, 20, 16, eh, 25, 16, 25, sí. Estas cosas os es he hablado en alegorias.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 Y habéis creído que yo salí de Dios. Y estas palabras, mis hermanos, aquí vienen que son reveladas por el Espíritu Santo. Porque el Señor ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y vamos a pedir por esa aflicción que tú tienes. Amado Rey, Poderoso Señor, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, para tener el Espíritu Santo con nosotros en nuestra vida. Para que cada día esa, esa relación sea grande y poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor, por todo lo que Tú haces en nuestras vidas, Señor. Y aquellos, Señor, que que tú has puesto en mi, eh, en mi corazón, Señor, que se han alejado de tu Santo Espíritu, Señor, que tú hagas algo sobrenatural, tócalos en el nombre poderoso de Jesús. Se va toda, todo espíritu de aflicción, toda tristeza, Padre Celestial, porque el que gobierna eh, eh, esas vidas, Señor, es tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. En esos hogares, en esas familias, Señor, van a ser esos, esa, ese invitado especial a tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu sea tocándolos en el nombre poderoso de Jesús. No sé a qué momento tú estás viendo este video, pero el Espíritu Santo te está quebrantando, te está haciendo llorar, porque tú estás arrepentida y arrepentido en el nombre poderoso de Jesús. Va a haber un cambio sobrenatural. Tú vas a testificar en tu iglesia, en el lugar donde tú, uh, tú te congregas, vas a testificar y le vas a dar la gloria y la honra a nuestro amado Jesús por lo que el Espíritu Santo está haciendo, Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido que tú toques estas vidas, tocas a cada hogar, a cada familia, Padre Celestial, Padre de la Gloria, y, tu, y yo te pido, Señor, que tú seas, seas Padre Santo, glorificándote, eh, también eh, por medio de tus videos, amado Padre Celestial, yo te pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu sea cuidando de los niños, Señor, Padre Celestial, de los jóvenes, amado Señor, de estas generaciones, amado Rey, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor. Amado Rey, que tu Santo Espíritu sea glorificándose en cada uno de nosotros, amado Señor. Y una vez más, Señor, que esta relación no, no, sea, no se aleje, Señor, sino que tú seas alejando, quitando todo lo que no te agrade, amado Señor, porque para que no se aleje, el Espíritu Santo de nuestras vidas. Amado Rey, te pedimos una vez más perdón si hemos fallado, Señor, y hemos alejado a tu Santo Espíritu, y te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que tú has hecho a través de tu Santo Espíritu, amado Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y un poderoso Amén. Mi hermano, mi hermana, si has hecho esta oración... Señor te ha hecho libre. Eh, si necesitas más información sobre el Espíritu Santo o necesitas hablar con alguien, yo te invito que hables con tu pastor, con tu líder. Escríbele. No te dé pena, no te vergüenza. El Señor te lo ha puesto por alguna razón. Y si no tienes, te invitamos a que nos escribas a cristianosenlagloria.com o también eh, puedes visitar nuestras uh, redes sociales y por medio de ahí puedes eh, tener nuestro número telefónico y así podemos hacer una oración por ti. Gracias Señor te damos y te damos gloria y honra y nos veremos en un próximo tema, en un próximo video aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.